La llegada del calor hace que aumente los riesgos de sufrir una intoxicación alimentaria, sigue estos consejos. Compra carne, pescado y verduras en tiendas conocidas y con garantías de higiene y conservación. Lávate las manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos. Si preparas hamburguesas o carne picada, hazla lo suficiente como para que no quede rosada por dentro y no uses el mismo plato para servirla una vez cocinada. No comas carne picada cruda. Descongela la carne en la nevera, nunca fuera de ella a temperatura ambiente. Y si sobra comida, hay que refrigerarla inmediatamente o desecharla. Las verduras que crecen a ras de suelo pueden estar contaminadas por las bacterias de los excrementos de los animales. Lava bien las verduras antes de consumirlas. Si usas tabla para cortar, mejor que sea de plástico. Limpia las verduras de hoja retirando las hojas exteriores y lávalas de una en una. Desinfecta la superficie que usarás para cortar los vegetales. Y lávate las manos tras manipular el producto de limpieza. No comas fruta o verdura con piel y no uses el mismo cuchillo para pelar y para cortar. Evita consumir perejil fresco o lávalo antes de su uso. Compra huevos etiquetados y envasados en tiendas con garantías higiénicas. Refrigéralos y lávalos bien antes de su uso. No consumas un huevo que tenga la cáscara rota o resquebrajada. Sécalo con papel de cocina. Evita comer en bares, postres o salsas realizados con huevo. El pescado fresco también puede contener parásitos y el marisco puede estar contaminado. Es mejor consumir pescado ultracongelado en alta mar o congelarlo en el momento de la compra, si no se va a consumir en el día. Si pese a las precauciones presentas un cuadro de intoxicación con diarreas, bebe agua y solución reponedora de electrolitos. Si la diarrea dura más de 24 horas, se acompaña de fiebre alta o sangre en las heces, debes acudir a un centro de salud. Consulta siempre si ocurren niños menores de 2 años, personas con enfermedades crónicas o mayores de 80 años.